Cariño, que te adelanta por aquí. Ya. Yeah. Ten cuidado. Ten cuida cuidado. La señora. La señora que te cruza. La señora. Wow. El otro carril. Es que tienes que tener... Usa la cabeza, pita.